El murciélago, ratonero patudo. El murciélago ratonero patudo es una especie de quirótero de la familia vertilonidae, aunque está presente de forma homogénea a lo largo de, de su zona de distribución, se trata de una especie escasa o rara, desconociéndose sus poblaciones globales, tamaño mediano, sin diformismo sexual. Corso gris claro, vientre casi blanco, pie grande con cerdas mayor que la mitad de la tibia. Tibia y zonas próximas del patagio cubiertas de pelo. Dos ejemplares jóvenes presentan una mancha oscura en el mentón. Esta especie se encuentra en casi toda la Europa Mediterránea, desde Almería hasta el Mar Negro. El suroeste de África, el próximo oriente y Uzbekistán. Y con el sinónimo de Iotismacrodatilus, su distribución llegaría hasta Japón, las dos Coreas y China. Esta especie se encuentra íntimamente ligada a las zonas acuáticas de, de marcado ambiente litoral. Su optimismo es el clima termomediterráneo. En general vive a baja altitud, hasta los 700 metros sobre el nivel del mar. Es exclusivamente cavernícula y utiliza como refugio cuevas, minas, túneles, etc. Siempre junto a ríos, embalses, acequias, zonas húmedas y zonas de regadíos. En época de cría son gregarios por sexos, estando las hembras juntas y los machos en otros refugios. En los refugios de invierno, el musílago patudo comparte hábitat con varias especies de quirópteros, como el mucílago grande de herradura, el mucílago mediterráneo de herradura, el mucílago ratoneo grande y el mucílago de cueva. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.